Hola hola, acá estoy para hablar después de otra función, les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión, siguiendo con el especial de Halloween, voy a hablar de The Nightmare Before Christmas o conocida popularmente como El extraño mundo de Jack, una película que tenía en duda para hablar en este especial de Halloween porque de hecho hice una encuesta en mi Instagram personal sobre si la consideraban más una película de Halloween o una película de Navidad e incluso la cuenta de Instagram de Disney Plus hace poco, en Disney Plus Latinoamérica, había subido esta misma pregunta a su feed. Y me acuerdo que vi un comentario de una persona que decía que se tenían que ver en noviembre. Como para que quede en la mitad entre Halloween, que es en octubre, y Navidad, que es en diciembre. Y bueno, eh, la terminé de ver hace un ratito, así que técnicamente la vi en noviembre. Y bueno... Nunca la había visto, en realidad me pasó algo parecido a lo de Alien, que ya lo había comentado, esto de tener en la cabeza algunas imágenes de la película, me pasó con The Nightmare Before Christmas, y la verdad me gustó, o sea, está buena, es una linda película. Recuerdo por qué no la quería ver en su momento, un poco me daba miedo algunas de las cosas que, que veía sobre esta película, de más chico, y después... Con el tiempo, cuando fui creciendo, me fui negando a ver esta película por ser, en gran parte, un musical. Tiene eh, muchas canciones y en ese momento no era fanático de los musicales, de hecho no lo soy. Que mi película favorita sea un musical no tiene nada que ver, eh, de hecho es un musical en el que se canta bastante poco. Y justamente esto es lo que no me gusta de los musicales, que se cante tanto. y ...van a pensar, pero sos pelotudos, Astian... ...para eso son los musicales, para cantar... ...es como quejarte de que en una película de terror te asustes... ...lo sé, pero hay musicales y musicales... ...en algunos musicales no están todo el tiempo cantando... ...y tampoco están cantando por cualquier cosa... ...y cuando pasa eso... ...me molesta, en su momento... ...directamente era un rechazo automático para ver una película... ...pues, lo fui cambiando... Y ahora, bueno, no me molesta para, para ver una película, pero bueno, fue un impedimento en su momento para ver esta película, y ahora finalmente la vi, y la verdad que me gustó, hubiera quedado mejor verla ayer que fue Halloween, pero bueno, para dejar de lado esa duda Halloween, Navidad, bueno, primero de, de noviembre, y listo. Bueno, una película que me gustó mucho, me gustó eh, su animación, el stop motion es algo que me encanta realmente. La, las películas de animación en general me gustan mucho Creo que soy bastante fanático de, de la animación en el cine Y cuando es stop motion eh, me, me encanta La verdad que soy muy fanático de buscar videos en YouTube del detrás de escena O sea, de, de cómo se hacen justamente las escenas y los distintos momentos en las películas con stop motion He visto de Isle of Dogs, he visto de Cubo, que me encanta Cubo. En algún momento tendría que hacer un especial de Laika, que es un estudio de animación que se dedica mucho al stop motion. Pero bueno, otros estudios tienen películas en stop motion. De hecho, esta película es de Disney. Isle of Dogs es Fox, de Wes Anderson. Bueno, hay un montón. No es exclusivo de Laika, pero Laika la verdad que se luce en ese aspecto y me encanta, la verdad que me encanta, es, es, es un laburo hermoso, es muy artístico, es muy lindo y en una película queda fantástico, la verdad que, que amo el stop motion y en esta película me encantó, la verdad que eh, ese tono de Tim Burton que se nota, que está ahí y lo loco es que esta película no la dirigió Tim Burton, ya más adelante voy a ir con ese detalle pero es muy linda, la verdad que, que es muy linda la película el factor stop motion, la verdad que es algo que me hace quererla más, no lo voy a negar, y la verdad que en, en general los personajes me gustaron mucho, las canciones estuvieron buenas, la historia sencilla pero, pero efectiva es una película de un visionado ágil porque dura una hora y veinte, es muy cortita, así que es entretenida y, y dura su, su, su tiempo correcto. En todos esos aspectos me, me gustó bastante. La verdad, que, que la disfruté mucho y, y me gustó. Una muy, muy linda película para, para ver. Me voy a meter con spoilers, ¿sí? No va a ser una reseña muy, muy larga, no va a ser un episodio muy largo, así que tranquilidad. Pero voy a hablar con spoilers para tener la total libertad de poder expresarme con todas las palabras posibles y con todos los detalles posibles. Si no la vieron, vayan a verla, está en Disney+. Plus. Si la vieron, bueno, quédense y acompáñenme en este maravilloso episodio. ¿De qué va esta historia? Básicamente tenemos a Jack que es un personaje muy popular en Halloween Town, que es este lugar a puro Halloween, es como esta ciudad llena de Halloween. Después más adelante descubrimos que hay como distintas ciudades y distintos lugares dedicados a las festividades. Hay un lugar dedicado a las Pascuas, hay un lugar dedicado a Navidad, hay un lugar dedicado al Día de la Lealtad Peronista, hay un lugar dedicado a cada uno de los días importantes. Jack descubre este lugar después de caminar y caminar, Bastante triste después de haber festejado Halloween porque se siente vacío, no, no se siente animado por hacer todos los años lo mismo, la gente lo idolatra pero él quiere cambiar, quiere darle un giro a su vida, a lo que hace. Y se encuentra justamente con este lugar en el que había distintas puertas que lo llevaban a estos distintos lugares con estos días especiales, estas festividades. Y bueno, cae en el de la Navidad, que le llamó bastante la atención. Y ahí, viendo todo lo que era esa ciudad de Navidad, se da cuenta de que esa era la festividad que necesitaba, eso era lo que buscaba para darle un cambio a, a su vida. Y empieza a planear la Navidad, pero en halloween town en la ciudad de halloween sally que es otro de los personajes principales que aparece en la película que está completamente enamorada de jack le advierte en un punto que no haga eso que no celebre navidad porque iba a salir todo mal y efectivamente todo sale mal jack termina reconociendo que no era necesario tomar la identidad de santa claus no era necesario entre comillas, robar la Navidad, porque técnicamente no la roba. La toma prestada un poquito, digamos. No, no lo sentí como un robo. Sí se robó un par de cosas de Christmas Town, cuando vuelve para para, para su ciudad, se choreó un par de cositas, pero no se robó la Navidad. La, la tomó prestada porque estaba aburrido, pobre, tanto Halloween, tanto Halloween. Calabazas por acá, calabazas por allá. Bueno. Quiero festejar Navidad. ¿Cuál es el problema? Estuvo un poquito mal el secuestro de Papá Noel. Ahí, Jack, no te, no te puedo hacer la segunda. Pero bueno, se da cuenta de que la Navidad no era lo suyo. De que lo suyo era ser el Rey Calabaza en Halloween. Y bueno, con una risa malvada, vuelve a Halloween Town para rescatar a Santa Claus. Que se lo estaba por comer Ugi Boogie. Y bueno, salva la Navidad liberando a santa claus y él vuelve a la suya halloween tranquilo soy el rey calabaza acá en este lugar soy messi soy el mejor de todos y se queda en la suya eh, papá noel después pasa y les desea feliz halloween desde la tierra de halloween les desean feliz navidad en el lugar empieza a nevar Toda la decoración navideña, es como que las dos festividades se unieron un poco Jack se quedó en la suya, en la de Halloween, festejando por muchos años más Haciendo una hermosa pareja con Sally en ese frame hermoso, hermoso De la luna de fondo y ese acantilado tan característica a esa imagen de, de esta película Es hermosa De hecho, perdonen que... Voy a googlear en vivo porque me quiero sacar la duda En realidad no es una duda porque Sé que lo vi pero Quiero estar completamente seguro, acá está Hay un Funko Pop Soy fanático de los Pops Hay un Funko Pop de esto justamente De Jack y Sally en esta Especie de acantilado Hermoso Es, es un Funko Pop Hermoso no, no tengo otra palabra Para describirlo Vayan a buscar Funko Pop The Nightmare Before Christmas o Funko Pop Under the Moonlight y lo van a encontrar. O Funko Pop El Extraño Mundo Jack, como quieran, lo, lo van a encontrar. Es esa escena hecha Funko Pop y es hermoso. Hasta que ves lo que sale. Ahí, bueno, eh, ya sueño nada más con eso. Pero algún día algún día lo voy a tener. Algún día. Hay tantas cosas lindas que quiero tener. Pero bueno. Por ahora me conformo con una taza de café y, y este micrófono para poder hablar. Entre los puntos negativos, la verdad no, no encontré puntos negativos. Anoté uno porque Si es algo que personalmente no me gustó. No es algo negativo en la película. A veces anoto cosas que yo siento que son negativas para la película. Y a veces solamente cosas que yo siento que... No me gustaron, no me convencieron a mí personalmente. A veces es más algo como general, como que se nota que en la película está mal. Eh, y a veces es algo personal, algo que yo solamente siento o que simplemente a mí me molesta. Que lo que a mí puede no gustarme, a alguien puede gustarle y eso está perfecto. Pero realmente no encontré algo negativo en la película como para señalarlo entonces solamente me quedé con algo que no me gustó personalmente y es un poco volviendo a esto de los musicales podría decir que no me gustó tanto el hecho de tener tantas canciones tantas es como que en un momento ya está oh, otra vez están cantando a cantaron recién eh, podrían tener un poco de diálogo y después volver a cantar. Pero realmente fuera de eso eh, no encontré otro punto negativo. Repito, es algo personal, es una apreciación mía. Lamentablemente los musicales que son así, canción tras canción tras canción y canción y otra canción y otra canción, no me, no, no, no me copa tanto. Por eso es lo único que, que no me gustó de esta película en un punto. Pero, yendo a lo positivo, realmente tengo que admitir que las canciones están muy buenas. O sea, creo que incluso si la película duraba más y no teníamos tantas canciones pegadas, ni siquiera lo ponía como algo negativo el tema de las canciones. Podían ser la misma cantidad de canciones, pero si el metraje era más largo y entre canciones había un poquito más de espacio, lo tenía como algo que, que no me iba a molestar. En este caso eh, no, no me gustó tanto. Pero bueno. Las canciones son muy buenas. Desde el This is Halloween del principio. Hasta la última canción. Eh, son geniales. La verdad que me gustaron muchísimo. Están muy buenas las canciones. Muy buena la banda sonora. La verdad que la banda sonora me encantó. Está bastante presente. Y eso me, me copa mucho. La verdad que me gustó la banda sonora que está a cargo de Danny Elfman, conocido compositor, y de hecho, acá buscando un poquito de la info de The Nightmare Before Christmas en Leatherbox, Danny Elfman le dio la voz a Jack al momento de cantar, o sea, cuando Jack cantaba era Danny Elfman cantando. Y la voz de Jack es de Chris Sarandon, cuando no cantaba. Eh, me, me gustó ese dato. No, no lo tenía, la verdad. Danny, que tiene un currículum increíble. Las dos primeras películas de Spider-Man, de Sam Raimi. Hizo varias películas junto con Tim Burton, Edward Scissorhands, Beetlejuice, Big Fish, Batman, Charlie la fábrica de chocolate. Después tiene otras películas... Fuera de lo que es Tim Burton, bueno tiene bastante con Tim Burton, Sleepy Hollow, Batman Returns, bueno la banda sonora de American Hustle, Justice League, la de 2017, la que no estaba tan buena. Good Will Hunting, tiene un currículum como para conseguir laburo claramente. Frankie Winnie, iba a hablar de Frankie Winnie, o sea este era el episodio de Frankie Winnie, quiero decírselos. Real Steel, no, amo esa película. Y Danny Elfman le hizo la banda sonora. Wow. Tengo que hablar también de, de Real Steel. Le sorprendería lo mucho que me encanta esa película. Bueno, me fui por las ramas. Eh, iba a hablar de Frankie Winnie, pero esa película me destroza. Y, y no quería que me destroce, Así que decidí hablar, además de esta película que no la había visto y me parecía más acorde para las fechas pero no descarto en algún momento, si es que hablo de Tim Burton, si es que hablo de películas animadas, si es que el año que viene vuelvo a hacer este especial de Halloween, en alguno de esos momentos hablar de Frankie Winnie, vamos a ver. Siguiendo con los aspectos positivos, dentro de lo técnico, la animación, lo repito, el stop motion es algo que me encanta, lo amo, y en esta película se ve todo tan genial, pero tan tan genial que la verdad que, que no pareciera Stone motion. La verdad que está todo tan bien, tan tan lindo. Es mágico el stop motion, la verdad que es hermoso, realmente es hermoso. Y en esta película nada es es tan lindo este mundo que, que creó Tim Burton para esta película que, que la verdad... Hecho en la animación y hecho con el stop motion queda todo tan hermoso eh, Que la verdad que me encanta, es, es placer para los ojos la verdad ver esta película Los personajes me gustaron mucho, la verdad que son todos muy buenos personajes Y no estoy hablando solamente de, de Jack o de Sally, que son los principales Sino del resto, o sea todos, todos los que aparecen, los nenitos, los vampiros, el hombre lobo la banda que estaba tocando ahí todo el tiempo Ugi Boogie que la verdad está bastante tenebroso Tengo que admitir que dentro de, de todos esos personajes Que técnicamente tienen que ser tenebrosos Pero a mí me causaron más eh, empatía que, que miedo La verdad, eran muy muy lindos todos Ubi Boogie la verdad que eh, me, dio, me dio miedo Zero, el perro, me encantó, Zero el doctor Frankenstein, eh, me gustó el diseño, la verdad que, que está muy bien, también la casa, todo en el lugar, haciendo referencia obviamente al doctor Frankenstein. El alcalde, me gustó la doble personalidad del alcalde, la personalidad alegre y la otra no enojada, pero como más desesperada, ahí cuando no aparece Jack y se empieza a volver loco. Me gustó mucho lo que dice de, soy un político electo, no puedo decidir solo. O Algo así, la verdad que me, me dio mucha risa ese chiste Tiene momentos muy divertidos, la verdad Eso no lo anoté entre lo positivo Pero ahora que comentaba sobre este chiste que me gustó eh, La verdad que tiene momentos muy, muy divertidos Muy delirantes dentro de lo que es la película Esto de que reemplazan a Santa Claus Y lo reemplaza un esqueleto que empieza a repartir regalos Pero esos regalos no son muy convencionales eh, El momento que le da... El regalo a un nenito y el nenito se queda sorprendido como Vos no sos Santa Claus Pero bueno, no sé lo que acaba de pasar acá Cuando abre la caja y los padres le preguntan ¿Y qué te trajo Santa Claus? Y saca esa cabeza Me, me encantó, me encantó eh, La verdad que tiene momentos muy muy divertidos La verdad que los personajes Todos me, me gustaron Van con la mano del mundo Tan lindo Iba a decir colorido Pero la verdad que no es colorido Bueno Dentro de esta paleta de colores Es un mundo bastante Colorido, o sea Está está muy lindo Está muy bien el uso de, de los colores en, en lo que es la paleta de, de esta película Y los personajes Van muy bien, o sea La verdad que está, está muy bien todo O sea, es Un combo, una unión Entre el mundo De, de la película y los personajes que habitan en él es todo muy, muy lindo, realmente también va de la mano la animación lo repito, una animación excelente posiblemente de lo más destacado de la película y la historia, cortita, sencilla, sin muchas vueltas pero efectiva, eso es clave que, que una película sea corta o que su historia sea sencilla que no sea muy complicada no significa que la película no valga la pena, no se necesita una historia compleja con un montón de tramas, subtramas y, y todo eso para que sea una película completamente disfrutable o para que la gente diga que es una de las mejores películas del siglo. No, con algo sencillo se puede hacer una linda película disfrutable y la verdad que se pasa un buen rato y es un poco lo que se busca en las películas, así que eso lo destaco. Destaco cuando se hacen las cosas de modo correcto y en este caso me gustó mucho. Una historia de Tim Burton, como les comentaba al principio, la película la dirigió Henry Selick, pero es todo de Tim Burton. Él produjo la película, la escribió, es una historia que él tenía desde antes de empezar con su carrera como director, y que en un momento vio la luz y se transformó en esta muy linda película, que no pudo dirigir porque estaba comprometido con la dirección de Batman Returns, la secuela de Batman del 89, la de Michael Keaton, y bueno, no pudo dirigir, pero estuvo detrás de, de toda la película, incluso... Está acreditado dándole la voz a Zero, el perro de, de Jack Esos detalles me encantan Y bueno, se nota que es una película de Tim Burton La verdad que si vieron otras películas de Tim Burton Se nota que esto vino de la cabeza de Tim Burton Claramente, más allá de que la dirección sea por parte de otra persona Y la verdad, me encanta La verdad que genial Una película muy linda que me gustó mucho Y que vale la pena ver para estas fechas además ya pasó halloween pero no importa ahora noviembre es ideal como comentaba entre halloween y navidad clavamos the nightmare before christmas justamente antes de navidad que ya está llegando ya se escuchan las campanitas oh, por favor qué cosa que no me gusta la navidad o sea sí pero hasta ahí igualmente no sé si hacer un especial de navidad lo voy a pensar lo voy a pensar Voy a... Tengo tantas cosas en la cabeza Mencioné en algún momento hablar de High School Musical, mencioné en algún momento También en este podcast hablar de Avatar, la serie animada Mencioné hablar de No me acuerdo qué más Ahora estoy mencionando Lo de hacer un especial De Navidad Ya tengo fechas de episodios Para grabar en el podcast De noviembre y de diciembre Imagínense la cantidad de cosas Y todavía no pude terminar la tercera temporada de Sex Education, que quedó completamente colgada, están los episodios de la primera y segunda temporada, pero tengo que sacar el episodio de la tercera temporada, pero no la pude ver, no la pude terminar de ver, me quedé por la mitad, así que bueno, espero en este mes poder hacer ese episodio, que este mes viene un poquito más liviano en cuanto a contenido,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 la canción por excelencia de esta película. Nos estamos escuchando la próxima después de otra función. Gracias.